El show más irreverente, el show más irreverente, descárate con las cárate. Yo no entiendo la obsesión que el hombre desarrolla frente al porno, además le exige a uno, ¿qué quieren? ¿Que uno se vuelva contorsionista del circo el sol? No, nosotros no practicamos gimnasia olímpica, además ¿para qué? Entre que uno se desdobla ya acabaron la faena, entonces no vale la pena. Descárate con las cárate y celebra el día de amor y amistad. Palo de agua par. Este sábado 12 de septiembre. Punto de venta de boletería. Celo Star Mau. Tecnología móvil 4G. Líder en tecnología. Surti y Gangas. Entrada general 30 mil pesos. Informes y reservas. 321 216 1595. Sábado 12 de septiembre a las 8 de la noche. Descárate con las cárate. Patrocina. Patrocina. Patrocina. Patrocina. Canal 8 Ariari TV. No te pierdas el show más irreverente. Descárate con las cárate y celebra el Día de Amor y Amistad. Palo de Agua Bar, sábado 12 de septiembre a las 8 de la noche. Un evento con la calidad que quieres disfrutar.